Bueno, pues esta es la sección. ¡Ay memeo. Sí, señores, no se confundan. Es hay con H. Y memeo es una sola palabra. Ay memeo. O oh, lo, que, lo que quiere decir para traducirlo eh, a un mensaje, a un lenguaje más accesible. Señores, nos tocan los memes. Hay memes. No, así que vamos a ir viendo estos memes. Eh, quiero agradecer a las personas que han contribuido enviándome memes. Para esta sección los convido a que continúen haciéndolo mayormente memes de derecha, que son los que queremos abordar, abordar, desmitificar eh, y mostrar la simpleza y el mal humor, el, muy, el pésimo sentido del humor que tiene la derecha. Empecemos. Ahí está el primero. Nací como un zorro pero me siento como una gallina, es mi nueva identidad, exijo entrar al gallinero. Esto es una burla no solo de las personas trans, que ya por, por, eh, por deshumanizante lo hace un meme de mal gusto, pero además va un paso allá, porque eso de entrar al, mani, al, al gallinero quiere lo que intenta decir es que los transexuales, las personas trans que utilizan el baño del género identitario, lo hacen como depredadores. Es decir, hombres disfrazados de mujer que quieren violar eh, a niñas o mujeres disfrazadas de hombre que quieren violar a niños. Cuando eso es algo que no ha ocurrido nunca, eh, primero que eh, un hombre disfrazado no es lo mismo que una persona trans, no es lo mismo en el cuidado, no es lo mismo en cómo asume su rol de mujer, pero además es una manera de hacer ver a la persona cuyo género, es distinto a su sexo biológico o incluso a las personas que gustan del otro sexo como pervertidas sexualmente. Es muy deshumanizante, de verdad. Este, este meme es de muy mal gusto y eso hace que no sea gracioso. Además que simplifica algo a lo que la derecha acostumbra, un tema que es complejo. Es complejo de, de entender, de explicar, ¿no? Porque eh, eh, en temas en, en, eh, éticamente es muy sencillo, ¿no? Éticamente se reduce a que respetes y reconozcas la humanidad de todo el mundo, sean como sea, ¿no? eh, sean, aunque sean distintos a ti, que hay otras maneras de entender, abordar la vida y que todo, no hay nada realmente natural en lo humano sino que todo es una ficción que construimos a decir de Nietzsche, humano demasiado humano ahora aquí esto, esto, esto esto esto, eh, esto que vemos aquí eh, que es una balización total, la primera puerta, 1960, esta es tu casa Fidel, 1970, los CDR, en los 80 vemos la puerta que está un poco destruida, en los 90 la puerta con el cartel, no hay duro frío, porque las personas tienen que vender cosas para eh, subsistir, pero además hemos visto como el gran portón ha sido sellado, obviamente porque ya se ha destruido, y hay una puerta pequeña en los 2000. Esa puerta con reja. Y, y aire acondicionado. Y dice se vende. Y en los 2020. Aquello se ha venido abajo. Está clausurado. Y tiene escrito resistir y vencer. Eh, esto lo que. Esto no es gracioso por una, por una razón muy sencilla. Esto no es gracioso. Eh... Esto, es muy, eh, esto, esto no es gracioso porque banaliza la resistencia del pueblo cubano, pero además no es gracioso porque mira a su país desde. El lente del enemigo. No mira a su país como cubano, sino lo mira desde la visión que quiere imponer Estados Unidos. Y eso es triste. Ser una persona así es muy triste. Quien reniega de lo suyo es muy triste. Además que reduce el sufrimiento cubano eh, y libra, es culpa a los Estados Unidos y al bloqueo de todo este proceso. Buenas tardes, mi hermano Vitico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? Aquí, aquí, salvaje, ¿Cómo está el frío por allá por Canadá? Hay, hay bastante frío. <risa> <risa> Me imagino, mira, yo estuve, coño estuve ahora fin de año el Estuve del, del 18 al 22, 23 en Nueva York y había un frío del carajo. Sí, Así que me imagino que allá... Tanto como hace un par de días un par de días bajó mucho la temperatura. Uh -huh. Chico, yo quise entrar porque vi la palabra resistir ahí y aunque tú puedan pensar que, que ese, ese dicho cubano que decimos que, que tiene que cubrir el culo con la llovizna, ¿no? De la palabra de resistir ahí me recordó que ayer eh, oí una noticia algo alentadora, ¿no? Y es que el pueblo yemení está, uh -huh. está derrotando la invasión eh, de Arabia Saudita e Israel, respaldada por Estados Unidos, ¿no? después de siete uh -huh. años de resistencia. Se habla de inclusive grupos de, de, de, de unos 100 yemeníes rechazar y tomar prisioneros a casi mil soldados y eso se ha logrado a través de una resistencia y la conclusión que la que se ha llevado es que la única la única opción que hay es la de resistir claro claro y yo claro veo esa sí. esa burla ahí no y, bueno. uh -huh. sí sí sí exactamente ahí está. ¿Sabes es que... un mensaje nihilista no está diciendo no vale la pena resistir Uh -huh. Bueno, pues mira, esa gente nos está dando una lección contraria. ¿Tú sabes? Las, los palestinos. Sí, sí, uh -huh. sí. Eh, pero fíjate que esta gente, eh, yo no sé si tú sabes que en Yemen cada 10 minutos muere un niño de inanición. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. El bombardeo es constante, el país está en ruina total. En ruina total. Uh -huh. Y todo esto. Eh, y todo esto financiado por Israel y Estados Unidos y Arabia Saudita. ¿no? Y así mismo. Con, fuerzas así mercenarias, mismo. con fuerzas mercenarias, pero como fuerzas mercenarias al fin, no encuentran una razón por la cual seguir luchando y se rinde. Uh -huh. Así mismo, como nos dice Juan Márquez con la cara muy dura, te dicen por qué no te vas para Cuba si tanto te gusta el comunismo. Tú sabes que yo no respondo a eso. No, yo tampoco. Porque en, no, yo le respondo así, mira, en Cuba ya hay comunismo. Yo estoy haciendo la revolución en Estados Unidos. Eh, yo, yo no es absurdo, ¿entiendes? Sí, no. sí, eso, eso es una argumentación absurda, por supuesto. Es una, pero... Eso, pero eso les digo cuando estoy de buena, ¿eh? Cuando estoy de mala les digo, porque, porque me sale de la morronga, ya. Y se acabó. No, eso lleva una mejor respuesta. de, de. de, de, de, de, de... De, ¿cómo decir? Eh, eh, eh, por costumbre, el que te dice eso es el que siempre está eh, muy combativo muy combativo, Y le digo, bueno, si en verdad te molesta, vete tú para allá. Vete tú. Combate Ajá. a que veas si de verdad te molesta tanto, ¿no? Sí, mira, mira, mira, mira. Espérate, tengo que celebrar que Mario Oliva me ha pagado un café. Dice, es para Lady, que es la que te hace el café. Sí, sí, ella está reunida ahora eh, por. Eh, vía, vía Zoom, ¿no? Por en el trabajo. Eh, yeah. eh, pero ya me, pero me escribió por interno, me dijo: ¿Quieres café cuando termine la reunión? Así que ya, ya el cafecito viene, el, el, viene en camino. Y con, mira lo que nos dice Cuba, va: que lo están haciendo retroceder, lo están haciendo en el mismo Arabia Saudita, ocupándoles bases en la frontera. Claro, claro, pero lo que ellos lo que no acaban de entender. Es que un pueblo con historia, uh -huh. un pueblo eh, con arraigo, es indomable, es indoblegable. Lo vivieron en Corea, ¿Sí? aplanaron Corea, aplanaron Pekín, ¿Sí? la hicieron ruina. Y ahí están los coreanos todavía y se creen que pueden rendirlos con sanciones. Sí. Lo vivieron en Vietnam, en Laos y en Cambodia. Y ahí están. Lo viven cada día en Palestina. Lo no, están cuando, cuando. viviendo en Yemen. Lo viven sí. en Cuba. Lo, vi, lo han vivido por 500 años con los nativos americanos que ahí siguen resistiendo, defendiendo su cultura, Rehusándose a ser extinguido. Así mismo. Así y todavía mismo. insisten. No, y cuando, cuando, tienes usar, cuando tienes que usar mercenario, cuando tú te ves obligado a usar mercenario. Uh -huh. eh, ahí lo, ahí te, lo dice todo. te lo dice todo. Ahí te lo dice ¿Dónde todo. Está todo? Está Mira. La razón, ¿Dónde está la razón? Cuando tú tienes que usar mercenario para meterte en un país. Ajá. Nada, era eso mi hermano, yo una vez más felicitarte, creo que esta, eh, esta nueva modalidad del programa ha sido una idea genial tuya, eh, darle estas secciones y, y eh, está, está quedando muy bien. Te está quedando gracias, muy gracias, bien. gracias. He estado observando como lo hacen los pros, ¿no? los que tienen más... Eh, por ejemplo, míralo, eh, eh, esta gente, ¿cómo se llama? De... Mm, de Majority Report, Sam Cedar. Uh, no. hace un trabajo fantástico, por ejemplo. Eh, y aunque no estoy de acuerdo con Sam Cedar en muchas cosas. Pero en cuanto a producción, en cuanto a formato, hace un muy, muy buen trabajo. Ya. Yeah. No, Entonces pero... quiero, me gusta esa idea. Me gusta también el formato muy radial de Joe Rogan. Ah, sí, Joe Rogan, sí, yo lo. No estoy yo... de acuerdo con él en nada, pero tiene un formato. Oh muy sencillo, ¿no? En la, eh, ese aspecto radial que tiene, que es conversando, un micrófono, eso tan natural me parece, me gusta. Sí, sí, él tiene su cosa, tiene su cosa, tiene su magia. <ríe> mira, coño, yo, oye, y déjame darle un campanazo a Ricardo, Corazón de León, que contribuye y me dice, me apunto para el café, coño, así, mira si le puedo añadir la leche. <ríe> oye, ¿qué te parece si te quedas par de minutos y, te, y vemos par de memes más que tengo? ¿Cómo que, no? ¿Cómo que no? Sí, hay un Dale, frío ya, que me... otro, no lado, pero bueno. Mira, mira, vamos a pasar al próximo. Porque esto, todos los memes vienen por esa onda, ¿no? Eh, los argumentos de ellos y vamos derribándolos. Mira, este, este va por el mismo lado. Esta es una caricatura de Omar Santana. dice Por fin, ¿qué era lo que, estaba, lo que estábamos construyendo? Ya ni me acuerdo. Es de nuevo la burla a la resistencia. Uh -huh. Es la muela de los que firmaron el pacto del Sanjón, ajá, es realmente eh, lo que está haciendo y mira lo que me dice Mario Oliva, coño, me dice y esto es para ti por tu buen trabajo, se les quiere, gracias, ah, gracias, bien. pero es son... domingo, es domingo, es domingo, ese domingo, domingo, domingo bueno, día domingo, feriado, domingo. Uh -huh. pero esto, esto es la misma muela, la caricatura esta. Otra ah, al, final, más de la la, resistencia. al final de la jornada, mi hermano, mira, yo, al final de la jornada, eh, eh, bueno, ya eso lo hemos hablado otras veces, eh, hay, hay, hay muchas dificultades en Cuba, hay, hay, mucha, hay muchos problemas, pero yo, yo, y sobre todo después de esta fecha que tú conoces, que bueno, nosotros uh -huh. compartimos por interno, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. eh, yo me digo, oye, es el pueblo cubano el que tiene que decidir lo que pase ahí, ¿Tiene? Claro. No hay nadie desde afuera, y si ya. el pueblo bueno decide seguir construyendo eso, bueno, uh -huh. pues hay que respetarse. Hay que por supuesto. Hay que respetarse. Por ¿sí? supuesto que sí, por supuesto. sí. no decir. voy a aceptarle, no voy a aceptarle a nadie. Bueno, tú sabes que esa es mi posición. Uh -huh. eh, discurso eh, injerencista y discursos entrevistas y, y mucho menos discurso de gente que abiertamente le piden a una potencia extranjera que le caiga un vaso. Exactamente, exactamente. Por aquí comentaba, eh, eh, Juan Márquez había comentado antes, deja ver si lo veo. Ahí está, esto es celebrar el memorando de Mallory. Ajá, ajá, efectivamente. efectivamente. Exactamente. Ese cipayismo no, no, no podemos estar de acuerdo con él nunca. No, no, no. Oye, no, no, no. no, no, no. Déjame darle un campanazo a Angola Wambo, que también contribuye. Mi hermano Angola Wambo, coño, gracias, gracias por tu contribución. Eh, pero ese cipayismo es el que no podemos a, a aceptar. Ese discurso, de nuevo, es el discurso. Yo le llamo. Eh, es el discurso de, de la justificación. Es el discurso del que se rindió y ahora tiene que hacer valer su rendimiento. Uh -huh. Tiene que burlarse de quien sigue, de quien sigue eh, resistiendo. Sí, cuando lo, lo mejor que pudieran hacer es por lo menos callarse. Por lo menos callarse. Por lo, menos, por lo menos, menos callarse. Así mismo. Oye, y también me contribuye Joelito Sánchez, que dice el café fuerte, pero que no, no deja taquicardia. Coño, que... A mí me da la impresión que cuando yo entré empezaron a entrar a esas contribuciones. Sí, coño, coño. Oye, de verdad que vas a tener que entrar más, vas a tener que entrar más porque eh, te veo, te veo que estás dando suerte. Bueno, <risa> vamos para el próximo meme. Que este, de nuevo, el niño diciendo fue el bloqueo. Y la abuelita que dice, bloqueo malo, maloso, no se le hace eso al niño. Y dice, artistas y académicos. Mm. Fíjense la manipulación que hay para que sepan. Ayer mismo, ayer mismo tuvo que pagar Air, Airbnb, tuvo que pagar una multa. Sí. por procesar transacciones para hosteleros en Cuba. Hey. ayer mismo. Sí, así mismo. Pero se bajan con esto, no? Ese también es Omar Santana, el mismo tipo. El mediocre ese. porque ser buen dibujar bien no te hace buen caricaturista, porque la caricatura política, la caricatura social como comentario, lo que la hace es el mensaje, no el dibujo. Usted pues, y usted dibuja muy bien, pero es un sipayo, y eso te va a hacer siempre un medio, te va siempre te va a ser un, un, un mediocre. Ah, de garrincha, qué triste. Qué triste. Ya me parecía que era de, de Omar la, la, la firma que veía abajo. Pero es Garrincha. Sí, sí es Garrincha. Peor todavía. Pero bueno, Garrincha es un impresentable. ¿eh? Garrincha es un impresentable. No tengo el gusto de conocerlo. Eh, yo lamentablemente conozco una historia bien fea que no voy a hacer, pero es un impresentable. Y, y pero además siempre ha sido un caricaturista talentoso pero era un caricaturista en Cuba muy come candela y como <risa> siempre esta gente con profesión de veleta ellos lo de ellos, el deporte de ellos es el windsurf pues brincaron para acá y ya el aire cambió hay, hay que cambiar ¿no? para seguir navegando porque lo de ellos flotan siempre como la mierda y por último, este creo que es el último, esta burla, este simplismo que dice el ciclo socialista, establecer una nueva utopía, robar al exitoso, obligar al resto a trabajar gratis, quedarse sin camida, morir de hambre, decir que no era socialismo de verdad, establecer una nueva utopía. Eh, mira, cuando hemos criticado el socialismo, o los, los, los proyectos socialistas del siglo XX que la mayoría fracasaron con la excepción de los que todavía siguen en pie porque siguen unos cuantos en pie ahí todavía está Camboya ahí todavía está Laos ahí todavía está Vietnam es decir, de China completa bueno, con la excepción de, de Tailandia casi completa eh, ahí por supuesto está Corea del Norte ahí por supuesto permanece China y aquí justo en las narices del imperio continúa y continuará Cuba eh, esa es una pero dos todos estos esfuerzos socialistas fueron atacados, socavados bloqueados, aislados por el resto del mundo y en ninguno de ellos hubo la desnutrición que hay en los países capitalistas de la periferia al menos que fuera causada por la hambruna provocada por los propios capitalistas como los bombardeos en Corea del Norte los bombardeos en Vietnam y Camboya pero como dice Cuba aquí aquí donde les duele más aquí seguimos Y ese, ese fue el último meme. Señores, creo que esto va a ser todo por hoy. Gracias, Vitico, por subir y acompañarme. Un Gracias, tío. toño agradecido siempre de ustedes por estar aquí conmigo. Los invito, los invito, por como no siempre, a que compartan, a que eh, se suscriban a nuestro canal, a que den like, a que sigan contribuyendo. Eh, con su participación a este proyecto, envíenme memes, envíenme noticias o eh, eh, sugieran temas. Eh, todo eso para ayudar a crecer este espacio.